Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles las novedades del mundo universitario y del ámbito cultural. En el programa del día de hoy vamos a compartir con ustedes la Expo Rural de la ciudad de Villahuay. En Concepción del Uruguay vamos a visitar dos presentaciones de libros de autores entrerrianos. Y también vamos a tener tiempo para disfrutar de la música de Marita Londra en su presentación en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. Todo esto en propuestas de hoy, pero comenzamos el programa con la visita que realizamos a la Facultad de Bromatología en la ciudad de Gualeguaychú. En este caso hablamos de investigación, específicamente sobre el uso del propóleo en el desarrollo de alimentos con alto poder antioxidante.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 Nos trasladamos ahora al centro de la provincia de Entre Ríos, a la ciudad de Villaguay, para compartir con ustedes una de las actividades tradicionales que tienen lugar allí. Estoy hablando de la exposición que organiza la sociedad rural de esa localidad y que convoca cada año a miles de participantes. La UNED estuvo presente en la exposición de ganadería, industria y comercio que organizó la sociedad rural de Villaguay. Esta tradicional muestra del centro de la provincia de Entre Ríos reúne a productores, empresarios y especialistas vinculados a la producción agropecuaria. Bienvenidos a esta exposición, que es la número 87, eh, que hacemos año a año, nunca se ha cortado de que se ha empezado. Nuestra institución tiene 20 años más, que es una de las instituciones más viejas de, de la provincia, ...y realmente con gran gusto y con gran esfuerzo... ...hacemos esta muestra todos los años... ...que es un poco la fiesta de Villaguay. Una fiesta para la ciudad y para gran parte de la provincia... ...Villaguay tiene en esta exposición una muestra... ...que se ha ido transformando con el paso de los años... ...en un referente de, de, de, muchas, de, de muchas regiones... De, ...de la provincia de Entre Ríos, en ganadería... ...es una de las exposiciones más importantes. Eh, Cabañeros que dicen, bueno, venimos acá porque esta, esta exposición nos prestigia a nosotros. En industria y comercio hemos logrado consolidar eh, un, un sector de empresas que prácticamente eh, no concurren a otras muestras con marcas líderes. Y bueno, nos acompaña el público, las este, entidades, instituciones, como en el caso de la universidad, que llegan aquí para difundir lo que realizan. La sociedad rural en esto desde siempre acompaña a, y apadrina a instituciones, en algunos casos vinculados a la educación, la escuela urquiza aquí, la tecnicatura. Este, abre las puertas a todos aquellos que quieran en, en un ámbito de este tipo, con tantos visitantes, bueno, difundir, eh, fortalecer la tarea eh, que desarrollan. Eh, por lo tanto, eh, no, nos parece eh, una pata fundamental. No todo es lo comercial, no todo es lo que termina siendo marketing, sino también. Esto, otro, y después, bueno, depende de cada institución eh, destacar y, y poner en valor lo que significa esta muestra. ¿no? En la ciudad de Villaguay, la UNER dicta la carrera de Kinesiología. Como cada año, nuestra universidad participó con su stand de difusión institucional. Trayendo con la gente del rectorado todo lo que es la información de la universidad, de todas las propuestas académicas que tiene y brindándole a la gente que se interesa la información necesaria para lo que es la inscripción y todos los beneficios que tiene la universidad y la Facultad de Ciencias de la Salud en particular que es el tema que, que más estoy informado. Haciendo también mucho hincapié no solo en lo que es kinesiología, que estamos aquí en Villaguay, una ciudad que cada vez nos, nos adopta y nos trata como hijos de, de esta tierra sino además porque es una feria de la rural haciendo mucho hincapié en las carreras y en las tecnicaturas que tienen que ver con la parte agropecuaria. Para nosotros la universidad acá en Villaguay es una, es una gran cosa porque eh, aparte de la ubicación geográfica de Villaguay, que centro, le ha dado mucha vida, ¿no es cierto? Con su presencia, con la primera carrera eh, universitaria, eh, comenzó a transformar y cambiar el rumbo de esta ciudad. Sabemos y valoramos mucho la El responsable de Bienestar Estudiantil de la carrera de Kinesiología, nos brinda precisiones sobre esta propuesta académica que desde hace más de 15 años ofrece nuestra universidad. Este año, junto con por una decisión de, de la gestión de la Facultad de Ciencias de la Salud, se va a cabo por el Secretario de Asuntos Estudiantiles, Guillermo Carroso, y la gente de la Juventud de Villahuay y el municipio, hemos llevado a cabo lo, un subsidio para 200 estudiantes en el cual podrán comer en el comedor que tiene la, la municipalidad a 8 pesos cada día, 40 pesos a la semana, lo que creemos que es un gran aliciente y una forma de equiparar eh, la forma de comer bueno, mucho y, y barato que tienen las grandes urbes con las grandes universidades buscando ese, esa forma de, de compensar y de darle cada día al estudiante un poquito más y que se sienta más eh, cercano a la, lo que es la facultad en particular y la universidad. Y nos vamos de Villaguay a Concepción del Uruguay, porque ahora vamos a compartir con ustedes la presentación de dos libros de autores entrerrianos que fueron editados durante el transcurso de este año, en géneros que van desde el ensayo político al periodismo. De Liberación o dependencia, de Américo Schwarzman, y Entrarío secreta, de Jorge Riani. Se trata de un texto de filosofía política, el título es Deliberación o Dependencia, Ambiente, Licencia Social y Democracia Deliberativa. Eh, es un trabajo que intenta mostrar cómo el reclamo surgido de las luchas socioambientales en la Argentina, la idea de licencia social, que por ahí hay gente, la, la gente más vinculada con con las cuestiones ambientales eh, maneja ese concepto pero mucha otra gente no lo conoce eh, ¿cómo, de qué manera ese concepto entronca con una propuesta académica que desde hace alrededor de 40 años viene ganando consenso en el mundo de la discusión filosófica muy lejos de la discusión social pero que se encuentra con esta noción en los conflictos ambientales que son cada vez más frecuentes cada vez más persistentes y que no van eh, sostengo yo que no van a, a pasar de moda, digamos, que son, son una, una problemática que ha venido a instalarse en el mundo contemporáneo eh, y que genera un cambio de conciencia. La, la problemática de, de, de lo ambiental abre de este modo una posibilidad de mejoramiento de nuestras democracias realmente existentes porque el principio básico que plantea la licencia social y que coincide con ese planteo filosófico de la democracia deliberativa es que no se puede resolver los problemas ambientales sin la participación en la toma de decisiones de quienes van a ser afectados por un emprendimiento o por una política pública que compromete la cuestión ambiental. Eso es un poco lo que sostiene mi trabajo con, tratando de mostrar los antecedentes jurídicos que ya existen en la legislación y con un anexo en el que resumo las situaciones vividas en tres casos concretos de nuestro país, dos de ellos en el sur, en los tres casos se trata de localidades pequeñas, el primero es de Esquel en el año 2003, el segundo es Loncopué en el año 2012 y el tercero es Pueblo Belgrano, esta, este pequeño municipio desprendido de Guadalupechu en el que existe, único caso en el país, una ordenanza de licencia social precisamente, que se puso en práctica en el año 2012. El trabajo intenta mostrar que es posible, y que ya hay abundante legislación que lo permite, mejorar nuestra democracia, aprovechando la oportunidad que paradójicamente presentan los problemas socioambientales. Mi trabajo avanza tratando de mostrar todas las posibilidades que se abren porque lo que ocurre con este criterio de licencia social es que eh, resulta altamente perturbador, tanto para los sectores más conservadores que no están de acuerdo con que la población, con que el pueblo delibere o gobierne, sino a través de sus representantes, como para sectores progresistas o revolucionarios que consideran que la licencia social es apenas una forma de que las empresas eh, se aseguren no tener conflicto en las comunidades en las que se instalan. Eh, precisamente esa brecha interesantísima es la que yo trato de mostrar en el libro. Para mí es una, una muy grande satisfacción el hecho de que un filósofo como Roberto Gargarella eh, se haya visto motivado a, a, a prologarlo y a recomendar la, la, la edición de este libro. Eh, y bueno, es creo yo que es una semilla con la intención de que se vaya conociendo cómo confluyen eh, en la problemática socioambiental estas dos cuestiones que estoy profundamente convencido nos permitirían tener una democracia mejor.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 Marita Londra es cantante y multiinstrumentista. Nació en Urdinarrain, Entre Ríos, y reside actualmente en la ciudad de San Luis. Es una referente del folclore argentino y el canto femenino, que ha representado a la Argentina en todo el mundo. Fue invitada a participar de una nueva edición del ciclo Mujeres del Litoral, organizado por la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, un ciclo que presenta artistas jóvenes y artistas consagradas, y que es transmitido en vivo por el Sistema Integrado de Radios de nuestra universidad. Antes de que subiera escena, hablamos con Marita Londra sobre su pasado y su presente en la música. Si me preguntan en qué pago yo nací, tan orgulloso de mi tierra como esto. A donde son. Un gustazo para mí compartir el escenario con artistas entrerrianas como son las chicas de el Río de la y Rumor Litoral maravillosa, que además conozco y además feliz porque es la primera vez que yo estoy en la casa de Entre Ríos en Buenos Aires se me dio y estoy muy contenta, muy contenta de encontrarme con, con estos artistas y además con gente de Entre Ríos maravillosa, acá circula el mate Acá este, nos comemos las S <risa> y toda la entrereanada junta muy linda. Donde la gente le abre grande el corazón y cuando la palabra empieza. Muy chica canto. Este, canté mientras vivía en Entre Ríos, recorrí Entre Ríos, Uruguay, en fin. Yo me fui de Entre Ríos a los 20 años, de Gualeguaychú. De Llegué a San Luis, que es donde vivo, donde tengo dos hijos maravillosos. Y empecé a andar el país, porque de eso se trata. El paisaje me, me inspira, la actitud del entrerriano, que, que no, es, no es pachorra, justamente es una, es una persona con mucha vitalidad, este, eh, va para adelante, digamos, mucha, mucha vitalidad. Esa actitud de decir aquí estoy, el orgullo, sano orgullo de ser entrerriano es maravilloso. Y y con galletas se cebado sin apuro y en chancletas ya sabrán seguro de amante oh, del pueblo ameno y alegre que sigue espontáneamente con el vientre y para afuera gente de fianza sublime Yo trabajo hace muchos años este, en la Secretaría de Extensión de la Universidad de San Luis y siempre trabajé en el área de cultura, coordino eventos, recitales y se puede hacer mucho, este, sobre todo si hay una política desde el rector este, hacia abajo, ¿no? Este, y, y además eh, puedo, puedo aportar y además es una suerte trabajar en cosas que me gustan, ¿no? Porque no todos tienen la suerte de, de hacerlo. Bueno, yo, yo estoy en el área de música y, y aporto mi granito de arena en ese sentido. Yo soy nacida en el verde, arena y playa, corriente y sol. Soy camalote que canta lleno de flores el corazón. El caos se me vio purizar. ojos de asombro en y sal, y he muerto de amor cien veces en las arenas del Gualeguá. Y de la mano de la música de Marita Londra llegamos al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren comunicarse con nuestra producción pueden hacerlo las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla y que pueden volver a ver cada uno de nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.